Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez de resetokay.com. Ok, en este día voy a resetear la impresora ESON L220, la famosa L220, eh, memorable, tradicional de, todo, de, to de todos los tiempos, la que empezó, con la que empezó fue la L210. Yo empecé este negocio con la L210 desde hace ya casi uh, del año 2011. Bueno, ya tenemos la L220 es un video que me toca hacerlo a voz más están mudos y quiero hacerlo hacerlo con vos al explicarle lo mejor posible listo ok el error que damos solución el error de almohadilla una almohadilla de tinta ha llegado al final de su vida útil es el error que damos solución lo primero que hemos eh, tener en cuenta listo vamos a aprovechar aquí mismo la misma ventana vamos a ver la, la cola de impresión y aquí no debe haber cola de impresión ok aquí aquí tienen cola de impresión la vamos a borrar damos clic derecho vamos, entramos aquí dice cola de impresión le vamos a cancelar todos los documentos ¿por qué? porque si esta cola de impresión se mantiene ahí entonces no vamos a poder resetear no vamos a poder usar el puerto para poder resetear listo ya quedó eh, borrado todos los documentos perfecto debe haber conexión cable USB importante cable USB aunque aunque la de 220 no, no es de Wi-Fi pues no es de más decir que debe usar siempre USB porque no funciona si está conectada a Wi-Fi o conexión de Listo. Bueno, debe haber desactivado el antivirus. Lo desactivan lo temporalmente para porque puedan descargar los archivos que aquí, que aquí te muestro. Estos archivos los puedes descargar abajo en la descripción o acá arribita o acá abajo para que lo pueda descargar y tú puedas continuar con los pasos. Tenemos dos opciones, opción 1 y opción 2, la opción 1 es esta ventana que está acá, correcto, esta la ventana en la cual me muestra la ID, es una opción y la otra opción, la más fácil, la más facilita, ok, vamos a hacer con esta, esta, bueno esta ya la hemos hecho, esta nada más es copiar la llave, cierto, voy a pasar el vídeo para generar la llave, un momento, ok, ya generé la llave, bueno, aquí que hago yo te envío a ti a tu correo una llave, la llave lo que tienen que hacer es copiarla de tu correo ya después del pago, esto es pago, esto es pago eh, damos clic derecho, pegar, pegamos la llave y damos clic en activar listo, perfecto ahí activo, no hay problema ¿Vale? ahí se nos abre el programa se nos abrió, aquí se recibe ok, arroba gmail.com. damos clic en, en select, buscamos el modelo, bueno aquí este tiene varias impresoras ya y vamos a buscar la L220 está y acá en el puerto L220 tienen que ser correspondientes listo damos clic en OK clic en particular <coughs> lo mismo de siempre aquí la misma caja de herramientas vamos a buscar Waste Impact Counter que es el reseteador damos clic en OK perfecto damos clic en Main ojo Main es el contador principal de la impresora L220 o oh, L220 cable USB, damos clic en Che para mostrar el contador que aquí se muestra este es el 100% esta es la causa, el motivo, la razón por el cual sale este error ¿por qué? porque ya llegó al 100% no el contador de impresiones, no, contador de tinta, ¿no? no, hay una diferencia de contador de impresiones y contador de tinta, el contador de tinta es este, ya que, se, que, se, que es equivalente al número de puntos de, de impresión, ojo ya no es impresiones impresiones es el que muestra la pantalla que dice las impresiones ese ese ese contador de impresiones no se borra ese es uso administrativo para saber cuántas impresiones van estas son no estas son impresiones de tinta impresiones de tinta o sea, contador de tinta ya ok vamos clic en vamos damos clic en inicializar aquí dice que si doy clic a aceptar se va a resetear la impresora se va a resetear se va a poner en 100 a 0 aceptar y listo 0% vale o sea ya eso ha sido todo que qué debe hacer el cliente apagarla y encenderla para que esta ventana ojo se pueda cerrar listo ya le digo al cliente que la apague y la encienda un momento listo ya la puede apagar ya la apagó vamos a clic en aceptar Ahí ya está imprimiendo, está imprimiendo una impresión de prueba por lo general siempre ya va a E ok, el cliente va a hacer una impresión de prueba vamos a, a lo que haga Yo le dije a él que hiciera una impresión de prueba ¿Cómo vamos a ver qué va a hacer ya maneja el giro es él, no yo mi mago está acá esto va a hacer una impresión de prueba el señor porque esa fue la orden que le di vamos a esperar que el imprima algo bueno eh, nosotros que hacemos nosotros primero reseteamos la impresora y luego usted hace el pago listo ya si usted una persona correcta hace el pago ya o sea nosotros primero reseteamos hacemos el trabajo si queda satisfecho usted paga si usted no quiere pagar pues ya no es la persona correcta listo aquí estamos entre personas correctas personas que son pones listo entonces yo primero hago esta opción para que la gente pueda confiar porque mucha gente no confía si yo le digo paga primero pero dios después pues no primero pagas primero haces te hago el servicio y luego pagas listo mira ya quedó preparada así ya quedó mira que ya la empezó la quedó lista ya imprimió esto ha sido todo si te gustó el vídeo por favor dale click en me gusta click en suscribirte y clic a la campanita para que te lleguen siempre notificaciones y puedas ver mis videos listo ok te hablo Wilton Martínez de resetokay.com, Chao